no Porque yo no nosotros era no, bebiendo, andábamos los tres juntos, él me pidió un dinero empretado, yo se lo di, y de ahí yo seguí, seguí bebiendo, salí del vehículo. ¿Se dice que usted lo emborracharon y lo dejaron en la No, él estaba, no, él estaba de que él salió, era bebiendo que él estaba, pues él andaba con otro amigo también. ¿Y por qué no se lo habían entregado? ¿Por qué no se lo devolvieron entonces? Porque se quedó en la cabaña, fue, hasta con las dos mujeres se quedó él. ¿Pero por qué no se lo devolvieron? ¿Por qué no llamaron para entregarle su vehículo de nuevo? Es que no, el que estaba demasiado borracho, él estaba, bebiendo, lo lo estaba lo lo bebiendo, estaba demasiado bebido. ¿Entonces te acabaron con el vehículo? ¿Por qué le estaba borracho? Él estaba, nosotros estábamos los tres, nosotros no, los tres juntos. ¿Cuándo fue eso entonces? Eso fue antes de ayer. Antes de ayer. Ajá. ¿Y por qué no lo? Entonces, ¿qué esperaban ustedes para devolvérselo? ¿Eh? ¿Qué esperaban ustedes? Nosotros seguimos bebiendo. ¿Y por qué te fuiste para Puerto Plata en ese vehículo? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste no, para? No, cosa vaina de bebida de loco? Lo acusan ustedes de cometer otros robos también. No sé, no sé decirte ahí. Entonces, no sé decirte. ¿qué le pides por las autoridades? Nada, que se, que se haga lo que pueda y estuvo mal por lo que yo hice. Ya me saben, sin permiso tú? también. ¿Tú? Sí, yo andaba solo. ¿Cómo que tú no dices que estuvo? Que estuvo mal por hacer eso. Se está Sale. diciendo que ustedes conforman una banda para sustraer. No, por, no, fue mentira. Entonces, ¿te sientes arrepentido de lo que hiciste? No, claro, porque imagínense usted. ¿De dónde tú eres? De Pimentel. ¿Cómo el nombre tuyo completo? Leonel Tomás